Sé que este club nos ha traído muchas alegrías a todas nosotras, lo sé, pero también nos puede traer muchas tristezas y hay que estar preparadas. Tenemos seis socios eh, porque uno falleció, pero estos seis que, que vienen eh, lo hacen bastante seguido. Eh, vienen una vez al mes. Cuando era chica me decían de energía. ¿Viste? ¡Repite conmigo! ¡Olimpiadas! Febrero 14, 2016, Río de Janeiro. ¡Sí! ¡Está conmigo! Soy Otto Lindbergh y soy el presidente del Club de Carotaje para no Videntes Una Esperanza Más y nosotros también nos vamos a presentar a Río de Janeiro 2016, febrero 14, como la selección uruguaya de Carotaje. Febrero 14 es mío. Es mío. Febrero 14 es mío. Es mío, es mío. no hay. Sí, lugar. No, hay, sí hay lugar. Que... no hay lugar. ¿Se puede evitar cortar para que como que no vaya, no?